Pero llegó el momento de nosotros conectar eh, con nuestro compañero Arismendi La Antigua y quiere saludarle a todos ustedes en este momento desde la novia del Atlántico Puerto Plata. Buenas tardes Arismendi La Antigua. Eh, viendo la llegada de miles de visitantes a nuestra provincia, igualmente las lluvias que han eh, estado ocurriendo desde temprana hora a la mañana de manera intermitente, intensificando, intensificándose un poco más al mediodía de hoy. Y las condiciones se prevén que podrían continuar las lluvias. Esto pondría a disminuir lo que son los visitantes a los bañeros de Ríos, pero los bañeros de playa siguen eh, a capacidad recibiendo miles de visitantes que están llegando a la provincia de Puerto Plata. ...para disfrutar de nuestros atractivos. O es que ¿alguna novedad de este operativo 2023? ¿Si ¿Se si, si ha registrado algún incidente a, a la fecha? Hasta el momento nada fuera de lo normal, eh, dentro de lo que son los parámetros de, de este operativo de Semana Santa. Se mantiene todo con la normalidad, eh, los lo vacacionistas llegando, los socorristas y el sistema de seguridad completo instalado... ...para poder enfrentar cualquier situación... ...y brindar la seguridad y protección... ...a cada uno de los visitantes. ¿Cuál es la alerta sobre estas lluvias... ...que se han sentido ya en esta ciudad de Puerto Plata? Bueno, eh, hay varias provincias en alerta... ...Puerto Plata no está en alerta verde todavía... ...el Centro de Operación de Emergencia... ...ha colocado creo que unas cinco provincias en alerta... Eh, ...hasta el momento... Eh, ...lo que se prevé es que las condiciones de lluvia... ...puedan seguir... En, ...en la zona norte y en gran parte del país... ...y lo que esperamos es que también en esta semana santa eh, con esta lluvia el, la sequía que existe estacionaria como informa la oficina de la meteorología vaya cediendo un poco con esta lluvia que eh, están siendo causada por una vaguada que está incidiendo sobre nuestro territorio bien escuchaban ustedes las palabras de Huáscar García que es director provincial de la defensa civil vamos a mostrarle a ustedes eh, cómo está el panorama en esta novia del Atlántico Puerto Plata ya a esta hora del día donde se, se, se observa un gran nublado en Puerto Plata. Esas son imágenes en estos precisos momentos. Eh, repetimos una vez más, eh, el pronóstico de lluvia se mantiene. Hay que destacar que desde tempranas horas del día de hoy, en los puntos estratégicos de esta demarcación, eh, hemos visto una gran presencia de miembros de los organismos de socorro. También destacar que... Eh, estuvo por aquí supervisando el ministro de salud Daniel Rivera, estuvo supervisando estos operativos en la base aérea de acá de Puerto Plata, eh, también altos mandos militares se dieron cita a esta novia del Atlántico y nosotros por supuesto estaremos atentos para llevarle todas las incidencias de este operativo Semana Santa 2023 formación e información para toda la nación